Bueno, por supuesto, en esta edición 2022, dedicada a la catástrofe, no puede faltar. Este premio Aspiri, que ya bueno, es reconocido durante años y años, y vienen los mejores. Como en esta ocasión, que nos reunimos aquí en el restaurante, que ya es como nuestra casa, aquí el gaucho de Banú. Vamos a hablar con Humberto, que además es un gran dibujante, le encantan estos temas, y vaya dibujos bonitos que hace. Y bueno, que también se te va bien la cultura. Es que es un artista... Hola, ¿cómo estás, Elenita? Bueno, gracias al arte que llevamos adentro. Es que están los chicos acá. Acordate que el contacto se hizo a través de un gran escultor como Víctor, eh, como, como Julio Pérez, que, que lo conocimos en un, en un evento. Y se propuso hacer acá el cierre de la semana del cine fantástico. Me encantó porque conocí a través de ellos mis ídolos en, en de ilustradores de cómics como Pacheco, como Aspiri, que en paz descanse, un gran amigo, lo tenemos en el corazón. De hecho, el premio se llama Aspiri por Aspiri, ¿sabes? Alfonso. Eh, y también eh, a Luis Rollo, eh, entre otros. Entonces, para mí es un, un placer, un orgullo total. Así que para mí, para mí el por eso no está acá llega aquí también reconocimiento a un malagueño, Manuel ¿no? Es verdad, un reconocimiento a un malagueño con todas las letras. Mirá, acá tengo eh, el libro escrito el libro escrito por eh, el hijo de Julio Pérez, que es el organizador, Julito, un grande de hace tantos años, como 20, 30 años, no sé hace cuándo, y, y aquí aparecen dibujos maravillosos, Toda ilustración en 3D de este hombre, que es una maravilla, que creo que está ahí, mira, lo justo estoy no, hablando no, no, no. de él. Ya le vamos a hacer un reporte. Incluso para Jurassic World. Y todo, ¿no? Pues sí, sí, está citado, eh, que está entre los mejores ilustradores del mundo. Y es un maragueño, es eh. uno, uno, uno, uno de los nuestros. A ver, dale. Ven por favor acá un segundito que te van a hacer unas preguntitas. No sé, bueno, aquí tenemos al artista. Nos está enseñando ya Humberto tus ilustraciones, que, está, que a él le encanta todos estos temas, ¿no? Y el primero tenía que ser aquí. Yo no había visto tus ilustraciones antes. No, no, porque, claro, yo es, eh, eh, eh, es, son increíbles, son increíbles. ¿Con qué lo haces? ¿Cómo ilustras? ¿Cuál hecho es en tu el técnica? IPad. ¿En el iPad? En el iPad, esta sí. ¿Con sí. el Procreate? Con Procreate, sí. perfecto. O sea yo manejo Procreate muy poquito, pero sí. nivel pero usuario, sin, nivel usuario. Eh, nivel usuario <risa> pero me gustaría, así que si me podés dar algunos tips y o decirme a dónde podría aprender, voy. academia ya? ¿Qué? Manu, ¿has puesto una academia ya no, de enseñarse? Estoy planteándolo. ¿no? Estoy ¿la planteándomelo. Podemos, ¿La podemos poner juntos? <risa> <risa> me interesa. <risa> sí, sí, ya, el <risa> primero está aquí, el primer usuario está aquí. Aquí estoy. ¿Cuáles son tus primeros trabajos? ¿no? Eh, ¿Relacionado con el festival o en general? En general tu vida, yo en ¿eh? general fue por lo típico que empiezas desde pequeño a, a dibujar y demás. Lo que pasa es que yo luego me enfoqué más al tema digital porque precisamente aquí en PON vi Parque Jurásico, en el cine de verano hace muchos años ya y, y yo ya era como que quería hacer eso, yo lo que veía yo, yo, lo yo eso lo quería hacer y fue gracias a mi tío que le enseñó un dibujo que yo había hecho de Frankenstein y resultaba que esa edición iba sobre Frankenstein y lo metieron en el libro de esa edición y entonces Julio me propuso hacer el cartel de la siguiente edición que era la de Jekyll y Mr. Hyde y ya a partir de ahí, en 2012 creo que era a partir de ahí ya fueron cuatro carteles más aparte de, de ese o sea. ¿Cómo te llega a la inspiración leyendo un libro viendo una película cómo, cómo es o esa que, te que te o sea, yo creo que el mundo fantástico inspira a cualquiera o sea tú ves cualquier película y te entran ganas de hacer algo relacionado con el tema directamente, directamente sí a mí desde pequeño me ha gustado todo el mundo de además a mí siempre me ha gustado mucho el tema de dinosaurios y eso pero lo que empecé yo a hacer ilustración era todo con monstruos de la Universal, los típicos de, de Frankenstein, del de hombre de, lobo, de los clásicos, los clásicos claro. totales. No sé por qué empecé por ahí. Y por suerte, como el festival estaba relacionado con eso, pues pude meterme aquí en el mundillo. Sí. No, que este año me ha, me ha sacado totalmente de mi, de mi zona de, co de confort ya, con entero de cinta, porque era todo. No, era, yo estoy te te acostumbrado ha a hacer monstruos y eso y hacer pero algo así. Te ha salido así. bien, te ha salido muy bien. Me alegro, me alegro. De verdad. <risas> al principio, cuando me dijeron 20 ilustraciones, era como, madre mía, es lo que me toca hacer. Pero bueno, poquito a poquito. ¿Cuánto tiempo te, te toma hacer una ilustración? Depende. Hay una que la hice en dos días. ¿Cuál, eh, es, la, cuál es la que más te costó de todas? Vamos a de pensarla la de la Mira, de esta una foto, yo creía mm. que era una foto. Mm. Sí, yo también, Mira es verdad, eh, esa película... Sí, San Francisco. Clásico. O sea, es una maravilla, eh. Esto más parecido al carboncillo eso. Pero ha habido algunas que han me han habido? llevado mucho tiempo, otras que las hice en un fin de semana y las tenía terminadas. La, eh, son, eh, eh, claro, sí, eh, son como las portadas de los cines de antes, como los cines de antes, claro, porque mirad, son como las portadas de los cines de antes que están hechas eh, como a mano y la, la, la, claro, pero también eh, que lo no había es. tema digital. Lo, lo bonito no. es que no son las típicas fotos que solemos ver, ¿no? no que era, que era lo que intentaba evitar porque lo que hice fue mirarme cómo eran todos los carteles de todas las películas para no hacer nada repetido, eso, darle un poco mi visión de, de cada una de las películas así que me, me veía la película, todos se los sectores. Ah. Eres un genio, vamos, ah. tal. La verdad es que no sé cuáles son tus proyectos de futuro. ¿Puedes adelantarnos esos proyectos? Eh... Porque las cosas van cambiando, no, las es, técnicas... La no, es que yo me dedico también... O sea, yo soy ingeniero informático, en mi trabajo de todos los días, pero luego ya esto es más hobby, en mi tiempo libre. Y hasta mediados de año he estado trabajando para la película Jurassic World, de, de esta de Hollywood, haciendo el marketing ah, ¿la de la película. Nueva. Sí, la última. He estado haciendo, trabajando haciendo vídeos de los dinosaurios por todo el mundo. ...que he podido incluir Málaga en varios de esos avistamientos de dinosaurios y eso... ...y ahora pues estoy con un proyecto de un documental también de dinosaurios... ...y cositas que van saliendo. ¿Vos ¿Tú crees que...? ¿Duermes algo... viejo? ¿Piensas eh, cuando...? He dormido muy poco. En la primera parte del año he dormido muy poco. ¿Ya ¿Vos crees que en algún momento se llegue a clonar un dinosaurio? No. Si sí, ya los tenemos a, a alrededor, los pájaros son dinosaurios. Bueno, no, un dinosaurio de verdad, un t-rex. Eh, bueno, un un, lo un que pájaro sea. es un dinosaurio de verdad. Un t-rex bueno, nunca verdad, se va a poder. Pero... Un t-rex nunca se va a poder Nada. ¿Y un ser humano? Eso más, Sí, otra ¿Y cosa. ¿Por qué es... no? bueno pues la... Hay temas de conciencia y cosas así que no. Es que, <ríe> y que impiden... aquí en el mundo. No Otra hay... cosa que yo, es que un laboratorio <ríe> escondido. Si estamos hablando de, allá, de ética, uno. por eso te estaba... Eh... iba incisivo no es sabía, a eso. Es, es si estamos es hablando de ética, a va, va todo por, por ahí. No, será una <ríe> no, pero ya debe haber, créemelo. No, seguro. <ríe> yo soy un clon. No no sé, no sé. <ríe> no, ya debe haber un dinosaurio en, algún, en la casa de algún ruso rico, en alguna isla, de verdad. No, es broma un parque sí, pues purásico sí. real tiene que haber por ahí. No sé si tanto, pero un bicho habrá. Sí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Eh, yo creo que va a empezar en breve la rueda de prensa. Y bueno, pues tendrás que firmar también esas ilustraciones. ¿no? también sí, Ya vienes preparado para todo. ¿no? Sí, sí, la muñeca ya la llevo entrenada un poquito. <risa> muchas gracias, <risa> gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, abuelita, como siempre. Muchas gracias a todos por venir y sobre todo, y primero y lo más importante, gracias a Noelia y a Humberto porque año tras año recogen al festival como si fuéramos hermanos, que lo somos, y eh, nos tienen aquí durante dos días maravillosos. Ayer estuvimos cenando en el Picu, que no lo conocíamos, y bueno, la gastronomía es muy buena, pero la gente que nos atendió, no solo ellos, sino todo su equipo, son maravillosos. Entonces, lo primero que como director del festival quiero agradecer... Eh, ...que de nuevo el gaucho y la pareja que hacen maravillosa Humberto y Noelia... ...pues disfruten eh, con el festival y nosotros disfrutemos con ellos Hace muchos años en esa mesa que había ahí a la izquierda, hace ya por lo menos seis años... ...me senté con Humberto y le dije el proyecto que tenía... ...de que queríamos, bueno, pues traer aquí una serie de gente relacionada con el mundo del cómic y tal... ...y le dije, bueno, que había venido, creo un año antes o dos, eh, Luis Rollo... ...y de repente se puso a llorar... <risa> ¿Qué he hecho? ¿Qué le pasa a este chico? Y era bueno, estaba muy aficionado porque uno de sus grandes dibujantes como aficionado, yo en ese momento no sabía que era tan aficionado, era Luis Rollo. Conseguimos traer a Luis Rollo años después. Y eh, desde ese momento pues, decidimos aquí en el gaucho pues, relacionarlo con el premio que entonces dábamos, que era el premio al mejor dibujante. Siempre el festival ha estado muy relacionado con el mundo del cómic y se decidió dar un premio allí. Durante muchos años, Alfonso Aspiri, como todos sabéis, los que habéis estado muchos años en el festival, era como, no sé, o sea, no el padre de todos nosotros, pero el mejor amigo que tenemos en el festival. Además de ser uno de los mejores dibujantes de cómics de, de España y parte del extranjero, falleció hace cuatro años, entonces ese eh, premio al mejor dibujante lo cambiamos por el premio eh, Alfonso Aspiri. ...este año es creo que el cuarto año... ...que llevamos el premio Alfonso Aspiri... Eh, ...que consiste en un metaquilato ...con diferentes imágenes que él no, nos dejó... ...para el recuerdo... ...y hemos traído a grandes dibujantes siempre... ...y este año hemos querido premiar... ...a Manuel Bejarano... ...Manuel Bejarano... ...no se dedica al cómic... ...pero sí se dedica a la ilustración... ...y sobre todo ha colaborado... ...con grandes festivales de cine... ...no solo el nuestro... ...sino con otros festivales... ...como el Nocturna de Madrid y otros eh, ...con ilustraciones cinematográficas... ...y este año le pedimos... ...el favor y el trabajo, porque fue sobre todo un gran trabajo... ...que durante un año nos hizo 20 ilustraciones... ...para el libro que eh, se ha presentado en estos días... ...mañana lo presentamos en Benaví, ...se presentó en Estepona también en Marbella... ...y eh, es sobre cine catástrofe que el tema eje... ...donde ha eh, girado todo el festival de este año... ...20 ilustraciones desde el año 1936... ...con la película San Francisco de eh, Gargabor ...hasta el 2021 con la película No mires arriba de Leonardo DiCaprio, 85 años de cine de catástrofe. Y algunas de las ilustraciones creo que van a quedar para siempre eh, eh, relacionadas con el mundo de la cinematografía. Un, un libro que salió a la venta el día 5 a través de la editorial Nuevo 9, 9 y ya está distribuido por todo eh, FNAC, Corte y tal, pero nosotros en el festival, como siempre, regalamos, al igual que regalamos ayer los, los discos de, del grupo Malpaso. Así que nada, agradecer de nuevo a Humberto, agradecer a Manuel, mañana se le entregará el premio, pero hoy estamos aquí en el gaucho para bueno pues para que eh, pasemos un rato, como siempre, comiendo de maravilla con, con Humberto y con Noelia. Así que primero, si le parece, unas palabras eh, de Humberto. Bueno, antes que nada, darle gracias a todos también por estar acá. Gracias, Julito. Soy un rey. Yo no te puedo decir nada más que, que gracias porque en la vida uno hace cosas porque tiene que hacer y hace cosas porque quiere. Y hacemos lo que se nos viene al corazón y al espíritu, que es lo que nos llena, ¿sabes? Eh, sí, yo estoy todo, todo el día siempre aquí en el restaurante en nuestro trabajo, pero cosas como esta hacen que demos gracia a, y, y le demos una razón del por qué estamos acá. Entonces, gracias a vos, gracias al Premio Aspiri, siempre lo llevamos a Alfonso en nuestro corazón. Creo que nunca lo vamos a dejar de llevar porque es como un mentor del premio. Sí, perdona, Tú sabes que uno de los mejores momentos para Alfonso era cuando venía aquí a, Gaucho a Qué bien que la UCI. Sí. Qué bien que la pasaba. Yo una vez lo, lo, me descontrolé y lo tuve como dos horas ahí que me cuente y que me firme los libros. Pues yo tenía libros de él desde, desde, desde adolescente. Es verdad eso, he eh? comprado en la Argentina, con, junto con Luis Rollo. Era más aficionado a Luis Rollo. Pero, pero también me gustaba mucho Alfonso. Eh, pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por estar acá con nosotros y le cedo la palabra al, al que es el premio Aspiri de ahora, nuestro querido amigo Manuel. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Eh, pues para mí... Es un honor recibir este premio, sobre todo con el nombre que tiene. Eh, primero, dar las gracias al festival, eh, al ayuntamiento de Estepona por organizarlo todo, a ti por organizar todo el programa. Pues sí, la, la próxima <risa> vez. Vamos, sí, callate, eh, cállate, eh, cállate, sí callate, boludo. Cállate, boludo, te cuento. La <risa> próxima vez que me haga, no me dejes olvidar, vamos a hacer un premio a Piri, así, en, en, en, el, en el. que tenga el, Entonces, lo del no, no, ¿Cómo no, no, no vamos le a dar un premio, verdad? Claro, tú la disculpes. Claro, el premio, la culpa sí, en bueno, no sé. no Venga, un, hay... un mix. Ahí. Algo un mix. Sí, sí. Haría guapo. Sí, y tanto. Eh, ya han sido más de 10 años colaborando con, con el festival, porque empecé en 2011 haciendo el cartel. Y desde entonces han sido muchos años de colaboraciones de libros, carteles y todo tipo de, de cosas. Y este ya, pues aparte del libro el recibir el premio pues para mí es un honor enorme porque yo durante estos diez años he ido viendo toda la gente que ha ido recibiendo el premio mejor dibujante y para mí tener mi nombre junto a todos esos grandes junto a Alfonso que claro todos estos años para mí el festival era Alfonso y <ríe> tú y tú también, mi tío, es? y tío. <ríe> era, era eso y, y fue perderlo y fue como que parte del festival se había ido, pero por lo menos queda este trozo en, en el premio. Y yo me acuerdo muchas conversaciones con él, porque yo el primer año que vine aquí no tenía ni idea de cómo iba esto, y él me, me contaba un poco de consejos, de las ilustraciones y demás. Y claro, como él hablaba contigo y hablaba como si te conociera de, de toda la vida, eh, yo te digo, a mí tener mi nombre junto al suyo y más con un reconocimiento así es un honor enorme. Y no sé qué más decir, eh, que gracias. espero, eso, que muchas gracias y que espero que disfrutéis el libro. Si, si lo muchas gracias a todos.